Bienvenidos al canal de Bebés Victoria. Hoy vamos a conocer la nueva silla de paseo de la marca Interbaby. Lo primero, vamos a ver la intro. La intro. vamos a presentaros un poquito el producto. Esta sería la primera silla de paseo que saca la marca Interbaby. La silla se llama Minimum Space. Y ahora mismo es una de las mejores opciones que tenemos calidad-precio en tienda. La silla siempre viene con dos capotas. Siempre será una negra y luego podréis elegir el color en gris, en beige, en rosa o en rojo. La capota siempre será XL, viene con una cremallera que podemos abrir y se hará una extensión con rejilla llevando una ventilación. La silla tumbaría plana prácticamente, el tumbado con cinta y la parte detrás de la capota se recoge para hacer una ventilación adicional. Como podéis ver, también se queda aquí una parte con rejilla para no dejar la silla abierta por completo. Luego desde aquí ya podríamos ajustar la posición que quisiéramos. Aquí han puesto también una especie de corchete seguro para cuando la prevemos que el respaldo no se quede suelto. El freno iría en la parte trasera y sería de pisar para arriba o para abajo. La silla cuenta con amortiguación en las cuatro ruedas, tanto las dos delanteras como las dos traseras. Aquí podéis ver un poquito toda la amortiguación que trae. Y las ruedas son antipinchazos. Llevaría la barra delantera y la empuñadura de la silla con una funda en eco piel que se puede sacar para lavar, va la con cremallera. Todo el tapizado también sería desenfundable para lavar y el reposapiés es regulado. Aquí llevaría dos botones que nos permiten bajarlo y luego para subirlo solo sería empujar. La silla se queda de la parte de arriba, sería deslizando, apretando y ya recogemos. También queda aquí, le han puesto un asa, para poder llevarla como si fuera una maletita De hecho la silla viene con bolsa de transporte y con plástico de la India. Está homologada hasta 15 kilos de peso, y la cesta aguanta hasta 4 kilos y medio. O sea que al final la silla, si no llevaseis nada en la cesta, podría aguantar unos 20 kilos. Más o menos ya son 3 años y medio, 4, 5, dependiendo del niño o la niña. Pero es una silla preparada para durar hasta el final. Y bueno amigos, si no queréis perderos ningún vídeo de nuestro canal, recordad suscribiros y darle a la campanita. También podéis darle like al vídeo si os ha gustado. Y recordad también que en Instagram tenemos sorteos semanales en nuestra cuenta de bebés-victoria. Y si queréis ver la silla en formato físico, sabéis que ya la tenemos en tienda, así que podéis acercaros cuando queráis. Durante todo este mes estará a 139,90.